Descartes. ¡Heliz Joniii! Me... De ¿Quién es el que me acaba de disparar así? De esa manera. Está mono. ¡Hostia! ¿Quién se ha llevado? ¿Quién sirve a mi kill? ¿Quién a mi kill? ¿Quién sirve a mi kill? ¿Quién sirve a mi kill? Bueno, o a, o a lo mejor oh, me mataba a él, pero... ¡Haga el truco! del todo! por qué?